Para los altos, para los bajos, para los flippers, para los gamificadores, para los que trabajan por proyectos, para los que explican, para los que odian el libro de texto, para los que aman el libro de texto, para los que usan las tics en el aula, para los que usan la tiza, para los que utilizan el cooperativo, para los que se basan en evidencias, para los que usan el laboratorio, para los que proponen retos, para los que organizan escape rooms, para los que cuentan historias, para los que la dibujan, para los que del esquema de toda la vida, para los críticos, para los novatos para los veteranos. Para todos y para todas, porque nos une el deseo de mejorar la educación de nuestro alumnado. Sedec os desea mucho REA en vuestra aula y un feliz software libre 2020.